Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a qué hora estés escuchando este video. Bueno, eh, te invito a que te suscribas, te hagas miembro del canal de YouTube. Cada vez somos más miembros, ya somos más de 600 miembros. T.M. Perdón, el canal de Telegram, no el canal de YouTube. El canal de Telegram. Eh, T.me barra curso de astrología. Entras ahí, te, es, es gratuito. Eh, una vez que eh, sos miembro del canal... Eh, nada, se hacen conversaciones todos los días, súper interesantes es más fácil aprender astrología, así que te invito a que te sumes a nuestro canal de Telegram, donde además a veces, hay eh, en la semana, hacemos eh, ¿cómo se llama? chat eh, de video eh, para ir hablando de astrología los vamos a empezar a hacer más seguidos eh, bueno Vamos con la clase de hoy, la clase de hoy es eh, luna en la casa 5, ¿sí? la luna en la casa 5 en los signos de aire, o sea en Géminis, casa 5 en Géminis y la luna en Géminis, después vamos a ver casa 5 en Libra y la luna en Libra eh, y eh, por último casa 5 en Acuario y luna en Acuario. Entonces, empezamos. Luna en casa 5, lúdico, sincero y jovial. Ahora, si esa casa 5 está en Géminis, habilidoso, dual y de altibajos. Si esa luna está en Géminis, divertido, sensible, imaginativo, inestable, taciturno, irritable. Por lo que podemos estar ante una persona muy lúdica, muy divertida, pero que suele tener altibajos emocionales. Bien, ahora si la luna en casa 5, lúdico, sincero, jovial, estuviera esa casa 5 en Libra en vez de estar en Géminis, eh, relaciones, equilibrio, creativos, y la luna estuviera en Libra, receptivos, seductor, cortés, independiente, caprichoso, delicado, podríamos estar hablando de una persona jovial que le encanta relacionarse, pero puede llegar a ser bastante caprichoso o caprichosa. Bien, Luna en casa 5, lúdico, sincero, jovial. Casa 5 en acuario, original, sorpresa, sorpresivo eh, y dubitativo dubitativo, sí, duda, está siempre en duda. Eh, luna en acuario, tranquilo, fuerte, afectuoso, ansioso, inseguro y terco. Eh, por lo que podríamos estar hablando de una persona muy lúdica, que le encantan las sorpresas, que le encanta competir, jugar y divertirse, aunque su apariencia sea tranquila. Bueno, todas estas frases clave. son eh, fueron hechas por la astróloga, eh, certificada por el CAF, Mildred Perazas. El CAF es el Centro Aprender Astrología Fácilmente. Acá tenés la página del centro, patagoniaastral.com. Eh, para certificarte tienes que entrar, hacer el curso, que es gratuito, completamente gratuito, rendir las evaluaciones que están dentro del curso, seguir los pasos y se te da... ...la certificación internacional del CAS... ...del Centro de Aprender Astrología Fácilmente... ...para que vos también puedas tener tu diploma... Eh, Mildred Peraza es una clara muestra... De, ...de que en este centro se puede aprender de verdad astrología... ...ella eh, empezó en este centro sin saber nada de astrología... Y aprendió acá, eh, se convirtió en astróloga. Y ahora me ayuda haciendo las frases claves. Eh, gracias, Mildred. Bueno, eh, espero que tengan un día maravilloso. ¿Nos volvemos a encontrar mañana? Claro que sí. ¿Con qué? Con Luna en Casa 6 en los signos de aire. Chao. Hasta mañana. Un abrazo enorme.